Hola, el uso del vídeo está venciendo al resto de medios de comunicación. Por ello, Good Lessons quiere ayudar a las empresas en esta alternativa para ofrecer su comunicación de una forma más visual y cercana. Los manuales de uso, manuales de empresa y todo tipo de manuales pueden ser adaptados al vídeo de una forma muy sencilla, gracias a nuestra metodología, en la cual haremos vídeos de forma amena y directa para todas las personas. Otro aspecto que pueden mejorar las empresas son los cursos de formación. Good Lessons ayudará al desarrollo específico de cursos de formación para las empresas y así crear una mejor formación para los trabajadores a un menor coste. Soy Carlos Javier Rosique y este es mi proyecto, Good Lessons. Desarrollo vídeos específicos para las empresas, para todo tipo de situaciones y para todo tipo de resultados, buscando así una mejor comunicación por parte de estas hacia afuera y a sí mismas.